En esas lanchitas se pueden cruzar con este pasaporte. Esto es, este es el pasaporte para cruzar a Guatemala. 20 pesos con esas lanchitas. Esas lanchitas que están ahí, por 20 pesos, te cruzan. <música> Nos encontramos en Ciudad Hidalgo y vamos a cruzar a Guatemala. Es de este lado. Este es el puente para cruzar Guatemala. Estamos en Ciudad Hidalgo y vamos a cruzar Guatemala. En esas lanchitas se pueden cruzar con este pasaporte. Esto es, este es el pasaporte para cruzar a Guatemala. 20 pesos con esas lanchitas. Esas lanchitas que están ahí por 20 pesos te cruzan y puedes pasar tus productos. Listo. podemos meter de dos? Listo. Estamos cruzando el puente para Guatemala costó dos pesitos. Y ahora vamos cruzando el puente en Ciudad Hidalgo. Tome no foto allá, no aquí. <ríe> Todos hoy están esperando trámite para cruzar. Este es el puente para cruzar Guatemala. De este lado Ciudad Hidalgo, de este lado ¿Cómo se llama? ¿Tecumán? Tecum, Tecum, Humán? que es Guatemala, tecumán y Ciudad Hidalgo. La forma en que para pasar es si pasas en vehículo es con este puente y te piden tu pasaporte. Eh, puedes pasar nada más con tu IFE a la que le llaman la zona franca, la que es la zona fronteriza. Local. Con un pase local El pase local lo tramitas en las oficinas que están ahí Y este es el puente con el que pasas Pero tenemos otra opción Otra forma Con este pasaporte Este es tu permiso, pasaporte Y pase Para Guatemala 20 pesos En Las cámaras Pasaporte, permiso, todo lo que quieras esas son las famosas cámaras. Y están descaradamente aquí al lado. Ahí de este lado del río. Están de este lado del río. ¡Dale! Son las cámaras. Son las cámaras que te pasan por $20 pesos. $20 pesos equivalen a tu pasada, tu pasaporte, tu pase, tu permiso, todo. Incluso si tienes mercancía, también por ahí la puedes pasar. Y todo eso al ladito de la parte legal. Este es el río. Este es el río Tushate para uh, cruzar. Su siete. Me están corrigiendo. No soy de aquí. Y ahí están las las cámaras. Incluso si no tienes 20 pesos, puedes pasar caminando como ellos. Adiós.